بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اجعل لي فيه نصيبا من رحمتك الواسعة واهدني فيه لبراهينك الساطعة وخذ بناصيتي إلى مرضاتك الجامعة بمحبتك ya Oh Dios mío, hazme partícipe en este día de tu hasta misericordia. Guíame en este día hacia tus evidencias claras. Condúceme, tomado el copo de tu satisfacción completa por tu amor. Oh, hermanos y hermanas. La desesperación por la misericordia de Dios es el mayor de los pecados, ya que aquellos que están desesperados por la misericordia de Dios se atreven a cometer cualquier pecado, argumentando Ahora que sabemos que Dios no nos perdona, ¿por qué no cometer cualquier pecado que deseemos? De hecho, Dios ha abierto las puertas del arrepentimiento y el perdón a sus siervos y les ha prometido su misericordia. Y a este respecto dice en una ley del sagrado Corán, Oh siervos que habéis transgredido, contra vosotros mismos. No desesperéis la misericordia de Dios. Ciertamente Dios perdona todos los pecados. Pues, en verdad, solo Él es indulgente, dispensador de gracia. La súplica tiene una gran posición ante Dios. El imam al día pasado, con él dice, La súplica es la llave de la misericordia de Dios y una luz para la oscuridad del mundo y el más allá. Quizás muchas personas se preguntan, ¿cómo es la misericordia divina compatible con los castigos del más allá? Sin lugar a dudas, la misericordia de Dios proviene de su sabiduría. Según la sabiduría de Dios, los pecadores y los criminales merecen recibir el castigo divino. Ahora, si algunos de ellos reciben al misericordia de Dios, serán liberados de este castigo. A una parte de esa súplica recitamos, Oh Dios, guíame en este día hacia tus evidencias claras. La guía en el Islam se refiere a las razones claras y los argumentos claros que existen en la religión a través de la de los cuales el hombre obtiene certeza acerca de la veracidad de su fe. Por lo tanto, la guía de un ser humano pueden ser las correctas enseñanzas, los versículos del libro de Dios, los milagros, los profetas, los imames infalibles y sus palabras. Sin embargo, para recibir en es necesario que la persona tenga la capacidad suficiente. De la misma manera que para sembrar una planta se necesita un terreno fértil. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.